De forma voluntaria estar acá para darle las gracias y expresarle todo lo que es, lo queremos, Hay algunas cosas que yo les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro, a nadie voy a darle baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obligue, no lo voy a hacer. Tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito parlamentario. Cuenten con nosotros. Son tiempos muy complejos, tiempos muy difíciles. Yo para el año 73 tenía 5 años. El año anterior, el 72, estuve acá con mi hermano. Así que cuando a mí me dicen de lo que pasó, lo que pudo haber pasado, créanme que no tengo idea. Por lo tanto, todo esto que estamos pasando es nuevo. Yo siempre les pregunto a, a, a la, en la facción, ¿han tenido miedo? Pregúntenme a mí. ¿Han tenido miedo? Cagado miedo. Si sí, esto es nuevo para todos. Pero, ¿sabes? Lo único que yo les puedo decir es que, en la medida que estemos unidos, en la medida que estemos cohesionados, como ahora y como siempre, nadie nos podrá hacer daño. Así es que un abrazo para cada uno de ustedes. Se han ganado nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestro respaldo. Todo lo que estamos haciendo es por ustedes y con ustedes. Me gustaría tener más cosas que pero estamos a poco, estamos tratando de, de mejorar para que llegar acá sea un rato de esparcimiento. Así es que mis respetos a nuestras familias, que es el paño de lágrimas que tenemos todos. Señora también dije que por lo tanto, ella cada vez que, que llegó me recibe y la paga, porque esto, esto debe ser así. Así es que sigamos unidos y si me ayudan a gritar, ¡viva Canaveros! ¡Viva! ¡Viva Ganavilleros! ¡Viva! ¡Viva! Buenas noches y todos los